Se queda y no me la me acuerda, eh. me acuerda, me acuerda, me me acuerda, me acuerda, me acuerda, me con me acuerda, me Cuando le digo, es verdad, cuando le digo, es verdad, es verdad, es Hoy me dejo esperanza, no hay catigo, de paitebo, de coja pueblo, de que coja y apase, mantero, maje, se apagare el que se moja el enguajere tú. ¿Por qué llame? y el... de coime Señor apunta los mensajes de texto la ser una hija. De me condiciono a pejapé De yujo a nerape Que aprovecha pa' ir Sin nadie a vivir más de ver La pizarra y coja huel Sabes que se maquinará Hasta mi muerte, pisan de la resolución, lo fayú. No de tranquilo sé el que está aquí, Las en acuasina, navalo hueza gorila, cuña bolsa en la topa, y por aunarillo ya está, bella florisa y bateña, hay bolsa franco y sueña, madera. por ti, con yo llego a haba En vento de tango y así va Como te iba a ver La esa era muy cerriteña Hoy me se adora a reina Lo más joven peguaré Se acaba ahí mi abuelo el más semita y bebé, A hacerte corte Tu ero caja zapá, al instruca el guate, al mar se guata ya hue, a ese enteje es a mí. Hoy me caja por comí, a monta de púpe, a este yo es vaga púpe, me voy a llevar y me pí. A mi que la a, que Sara y pepo y te já, vos a escobar, vayas a loma de juego, de juego, de de se atreve por muer o cuadro, José Valle preferido, se besó mi apodigo, va a no hay cara peguada, ni a mí ya te arrogar, a perto a existencia, a conseguir a se se vaya toño a tu, que no hay salta y pirú, o a pesar de comer, toñez. Sente tu y sente ser el primero ando a que corre ya poa De luz a más de cojado, da ni te la es esperanza, mi querido.